on a mic, more on a track. Uh, <laughs> hey, hey de clases, no quiero ir a casa, a la derecha Carlos, a salón, la sinestralia. Caminan en la calle como si nada, seguro llegaré a coche cuando el sol salga. El miedo fluye como siempre lo hace, las manos se ponen frías, el corazón me sale. Audífonos play, ya tengo el sedante, escucho voces en mi cabeza cada instante. Bajo calmantes naturales y poco normal, arrecho múltiples veces, maté a en un track. Pero según el amor es lo más grande que hay enamorado, también le di mis primeros raps. Nadie me cree cuando digo que hago magia, pero una bestia no muestra todas sus almas Armas. O mente débil, le llamaría labia Yo le llamo el, el poder, de poder de la palabra Lo yo la luna cada vez que puedo Casi no salgo, pero la noche es mi elemento En pesadillas me muevo como guerrero Pero todo es un simulacro Si no puedo me despierto más demonio que persona es lo que soy No hay intermedios, no me veo siendo bueno hoy En el espejo veo un buen corazón Que se esconde bajo pecho de latón Ey, Tú dices que madurez no me sirve de nada Mucho menos si es una vaina contagiada Aquí no hay drogas, alcohol ni nada de lo que te encanta Soy solo yo, caminando por Caracas, nadie me sigue, no, no quiero ser pastor De no. ovejas que carecen de criterio de razón no, no me digas que cambiaste, no me engañas Eres la misma mierda, pero vieja y maltratada No he cambiado nada en más de 20 años Y me han empateado más que balón usado No suprimo mis conductas, estoy donde quiero La vida me ha sido justa hey. Estoy donde quiero la vida me ha sido justa, no sufrimos mis conductas Yo yeah. estoy donde quiero, yeah. la vida me ha sido justa Dame la calma que me falta, no estoy hablando con Dios Hablo con mis entrañas, quizá no hoy, quizá no mañana Pero, dame la calma que me falta, dame la calma que me falta No estoy hablando con Dios, hablo con mis entrañas Quizá no hoy, quizá no mañana, pero, dame la calma que me falta Solo tengo rencor en soledad Hey, dame la calma que me falta, hoy estaré solo, nadie me acompaña, hey, dame, dame la calma, calma que me falta, sé que nada malo me va a pasar, hey, dame la calma que me falta, al exhalar mis latidos se acaban, hey, dame la calma que me falta, soy algo hippie, pero con alma de rapa, dame la calma que me falta, ya que solo yo puedo escapar de esta paira. Dame la calma que me, me, me falta. falta, dame la calma que me falta. Hey, no estoy hablando con Dios, hablo con mis entrañas, enojó y quizás. Mañana, pero dame la calma que me falta, dame la calma que me falta. No estoy hablando con Dios, hablo con mis entrañas. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero dame la calma que me falta. Hey. Hey. Hey. Hey. Yeah, yeah, yeah. Dame la calma, dame la calma, hey. dame la calma que me falta. Hey. Haré malabares con tus esqueres, me vacilo el trap, pero no como tú quieres. La diferencia entre tu Foco Neo y mi deleite es que no rapeo como si tuviera 17. Haha. <laughs> yeah, yeah. Yay, test. Go, go, go. Más de 12 horas. Yeah. Fuck that shit, shit, nigga.